¿Qué tal, amigos de este su espacio enfocado TV? Soy Robert González, como siempre con todos ustedes en algún punto de la geografía nacional e internacional. Señores, hace apenas minutos en este día de hoy, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morza, en compañía de la plana mayor, el director general del CEME, el mayor general La Chapelle, pusieron en funcionamiento un importante centro de videovigilancia, monitoreo y control de lo que es la seguridad de manera inteligente en el Metro de Santo Domingo y el teleférico, una importante unidad que cuenta con alta tecnología de seguridad para poder llevar tranquilidad a los usuarios del Metro de Santo Domingo y el teleférico. Recuerde, como siempre, suscribirse a nuestro canal de YouTube Enfocado TV. Colóquele la campanita para que reciba las notificaciones y pueda estar en contacto con todos nosotros. De inmediato pasamos a este importante acto. Muy buenos días. Gracias a todos por por su presencia en las instalaciones que albergan este pueblo presenciado. Para la seguridad del metro y teleférico de Santo Domingo. Como buen cristiano, queremos agradecer al Altísimo Dios por brindarnos un día más de vida y permitirnos estar aquí presentes siendo testigos de este importante acontecimiento que de manera directa contribuye a la seguridad nacional de nuestro país. Señor Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana, una vez más, gracias por creer en nosotros y brindarnos su confianza y apoyo incondicional, señora. señor. Ingeniero Rafael Santos Pérez, Director Ejecutivo de la Oficina para el reordenamiento del Transporte, OPRET, gracias por su firme apoyo para poder lograr este objetivo. También quiero agradecer a una persona que tomó para sí este proyecto y batalló sin descanso hasta lograrlo. A la coronel Paula Corporal, nuestra subdirectora financiera. Gracias, Paula. <tose> en este día somos testigos fehacientes de que cuando una institución del Estado maneja con eficiencia y transparencia los recursos del erario público, puede lograr muchas transformaciones que van en beneficio de nuestros ciudadanos Hemos logrado dar un paso trascendental en la seguridad del metro y teleférico en sus 15 años de existencia, ya que no contaba con un centro propio de mando, control y video-vigilancia, una obra que apoyará de una manera firme al centro de mando de la precios. Es importante recordar que en materia de seguridad, el ser humano es solo una parte de ella, que esta se complementa con diferentes herramientas que ayudan a dar una respuesta rápida y oportuna. Este centro de mando, control y video vigilancia que la hoy tiene la capacidad de abarcar 1.500 cámaras. Es decir, que no solo estamos cubriendo las ya existentes, sino que estamos pensando en el futuro para ir de la mano con la intención de nuestro señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de ampliar este sistema de transporte masivo con la ya iniciada construcción de la línea 12, que va desde el kilómetro de 9 de la Autopista Duarte hasta el municipio de Los Alcarrizos. También estaremos interconectados con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia C5I, el Ministerio de Defensa.